Oh, comencemos por la ciencia. ¿Qué cosa? Que este dinosaurio descubren antepasados del Tyrannosaurus Rex. Qué curioso que fue en Brasil, o sea que en América también había dinosaurio. Ese dinosaurio apareció ahora. Y es anterior a todo, es el más viejo de todos los, eh, los, los dinosaurios conocidos. ¿Usted sabe cuántos años tenía ese dinosaurio? 230 millones de años. En ese entonces no existía, ni se asemejaba, ni se parecía, ni nada por el estilo. Aparecía el hombre. Por eso que el cristianismo científico que yo aspiro que se practique en el proyecto vacacional Mimim Bonilla, es para responder la pregunta, si no había seres humanos en ese entonces, ¿entonces existía Dios? Es una pregunta, o sea que en ese entonces, cuando existía ese dinosaurio que apareció en Brasil, que es algo que tú puedes tocar y ver, eh, que no es una pendejada de que, que está así en el aire, ¿no? eh, apareció ahora en Brasil ese Tironosauro Pecrex, 200 millones de años, cuando estaba muy lejos de aparecer el hombre. Entonces, la pregunta es: ¿existía Dios? Esa este, es una pregunta que hay que hacerse en el proyecto y en los encuentros, los cursos que vamos a dar sobre el cristianismo científico. Bueno, señores, miren, nosotros eh, vamos a, a hacer. Poco tema de profundidad, de análisis profundo, porque el pobre no nació para hacer análisis profundo, porque se le rompe el cerebro. Por eso yo hago poco análisis profundo, porque que realmente yo vengo de rabo de puerca, y ahí lo pues, rabo puerqueño. A un saludo a Baldo que tengo mucho, no lo saludo. Eh, vamos a comenzar nuestro análisis de una forma simpática, pero antes... Déjenme enseñarle el problema que vengo haciendo la denuncia sobre la unificación de la isla, que ya es un hecho, ¿eh? esto no es teoría de que, que, que eso es racismo, que eso nunca será posible, porque a ti y dominicana tienen dos culturas diferentes, dos, tres, cuatro, cinco idiomas diferentes, que pensamos diferente, que por eso la unificación nunca va a ser posible. Mire, perdone hoy, que es viernes, permítame hacer esto, que no es bien por televisión, pero este, de hecho, ya estamos invadidos. Estamos invadidos, tres o 4 millones en este país de haitiano, estamos invadidos. Y una cosa, el haitiano como individuo, quien lo rechaza, es racista. Pero el que rechaza a los haitianos desde el punto de vista político, como es lo que nos quieren imponer a nosotros, que nos lo quieren imponer, y Estados Unidos, a todo gobierno que llega desde la época de Trujillo, entre las cosas que le dice, te apoyo, pero tienes que meterme haitiano. Eso es así, ¿eh? Todo lo aceptaron desde, desde Trujillo hasta... Danilo, incluyendo a Luis Abinader, aquí no hay nadie que te llegue al poder sin hacer compromiso con Estados Unidos y la realidad de Haití, incluyendo a Luis Abinader, Danilo Medina, Leonel Fernández, Antonio Guzmán, Jorge Blanco, Hipólito Mejía, eh, Antonio, eh, desde ahí todos se comprometen a ayudar a Haití, que no es ayudar. Es una anexión, como decía hace dos meses, Hillary Clinton, que ganó su partido. Y dice ella, la anexión de República Dominicana y Haití no tiene que traer guerra. Hace dos meses que lo dijo. Y le estamos dando datos concretos y reales. Miren, por ejemplo, este caso. Hubo un encuentro. Hubo un encuentro en Chile de de los gobiernos de todos los países de América el representante de Haití, oigan lo que dijo en esa asamblea o sea que esto no es vaina de cuento eh. oigan lo que dijo el gobierno de Haití quiere multiplicar por 11 el contingente de su ejército pasando de los cerca de ellos tienen ahora, ahora tienen 450 militares con los que cuentan en la actualidad. Y ellos desean de los 450 subir a 5 mil, a 5 mil militares entrenados para la guerra. Entonces, él dice, ¿quién lo dijo antes, de final de, de, antes del final del año que viene? La Fuerzas Armadas Haitiana alcanzará los 5 mil militares, afirmó nada más y nada menos con su nombre, Dornevel en, en conferencia de, de ministro de Defensa de las Américas, que se está celebrando mediante videoconferencia dirigido desde la ciudad de Chile, desde el país de Chile. Lo dijo él en, una, en un encuentro de toda América de, sobre la defensa de cada país a, mi, a nivel militar. Y Haití hizo la, la denuncia. ¿Qué significa eso? Que Estados Unidos, esos países que apoyan a Haití, le están creando hasta el ejército para que eso tenga fuerza, esa anexión. Y cuidadito. Eh. Cuidadito. Creando el ejército, eso quiero hacerle la advertencia. Y oiga bien: si tú rechazas a un haitiano en tu casa pidiendo agua, ese es racismo. Pero si tú rechazas una política que viene de fuera, del exterior, eso es nacionalismo, ese es patriotismo, eso es duartiano, eso es la vida de Luperón. Ahora, si tú rechazas a uno que va a tu casa porque sea haitiano, eso es racismo xenofobia, anafobia, conofobias, lo que usted quiera llamarle. Ahora, cuando tú rechazas, que era lo que Duarte le insistía a los trinitarios, esta no es una lucha contra los negros. Esto no es un problema de color blanco o rubio. Estados Unidos con los ojos verdes nos invadieron. Y desde ahí es que eh, vicioso. Siempre declamó, canto a Santo Domingo vertical, ciudad que ha sido armada para ganar la gloria. Santo Domingo, digna fortaleza del alba. Hoy moran en mi alma todas alegrías al contemplar tus calles conmovidas y claras. Ergí de rostro y bronca la voz de tu trinchera diciendo, Yankee, ojo verdes, vuelve a tu casa. O sea, no se trata de un problema de color, se trata de un problema de patria, de una política nacional. O sea, que yo no estoy contra un haitiano, estoy en contra de la política de invasión que no tiene. Pero, vamos a cogerlo suave ahí. Vamos a hacer otro tema, pero con una introducción. Maestro, yo quiero que usted me ponga ahí la número uno que le envié que se llama el coro de los miau, de los gatos cantando. Este es una, un trabajo de unos niños que son músicos y cantan en el estilo de ópera una canción a los gatos, pero es más un dominio de voces y de música, pero abajo está el metamensaje que quieren enviar y lo que voy a utilizar yo para aclararle a ustedes. A nombre de mi amigo Manuel Viera. Así que, maestro, póngame eh, esa ópera a los gatos.